¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento. Soy Hugo Lescano, coach profesional credencializado ante la ICF, que es la International Coach Federation, como coach ACC y mentor coach. En esta oportunidad el video voy a hablar brevemente sobre liderazgo y este aplicado en la vida personal. Lo primero que voy a hacer va a ser leerte una definición que la saqué de Wikipedia con un propósito, cosa que todos, digamos la persona, vos que estás mirando este video, puedas googlearla, o Wikipediarla si quieres, eh, y puedas leer exactamente lo mismo que te voy a decir yo ahora. ¿sí? Lo voy a leer textual. Dice así, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este grupo, este equipo, trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente. Que este proyecto puede ser personal, gerencial o institucional. ¿sí? Entonces, lo siguiente que te voy a pedir va a ser que convengamos que en lo siguiente, que nadie puede dar lo que no tiene eh, para sí. ¿Sí? Yo no puedo ver si no lo tengo para mí mismo. Y la idea es, entre esta definición y esta convención que tengamos entre los dos, de que nadie puede dar lo que no tiene, es ¿qué tanto vos vas a poder liderar en otros ámbitos de tu vida si no puedes liderar tu propia vida? ¿Sí? Y teniendo como definición la que acabo de leer de Wikipedia, es, la pregunta es ¿qué estás haciendo hoy para vos poder liderar tu vida? Porque desde este liderazgo vas a poder generarte la iniciativa, gestionar, gestionar, perdón, gestionar tus recursos, convocar a las personas que necesites para llegar al objetivo que tenés planteado, que te has planteado, eh, incluso incentivarte o incentivar a otros para que te ayuden. ¿sí? Entonces, la, la idea que, que te quiero dejar en este, en este video es qué es lo que nosotros con el coaching que yo como coach hago con mis clientes es... Con las preguntas que lo llevan a una reflexión, eh, ellos vean, se indaguen, se pregunten, vean un, una mirada diferente de sí mismos, ¿para qué? Para que reconozcan lo que tienen, que seguramente que lo tienen. Yo estoy convencido, porque es lo que pasa habitualmente, es, ah, me había olvidado, pero esto yo ya lo sabía. Eso pasa a veces en las sesiones, en donde la persona... Tiene la capacidad, simplemente que como no la está aplicando en forma como más cotidiana, se le olvidó. Y llega el caso que se reconozca que realmente no las tiene, porque también es posible, es gestionar la manera en que, en la que, en que poder adquirir esa capacidad. Gestionar eh, los tiempos, la necesidad, ¿para qué? Para poder lograr esa capacidad y luego de esa forma acercarse al objetivo que tiene planteado. ¿sí? Esto es coaching. Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.